El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas. Acá tenemos las medidas. Al final vamos a ver con más detalle el patrón. Vamos a utilizar hilo elástico ya que llevan unos ruches en la parte de la pechera. Vamos a utilizar tela chambray. Es una tela muy bonita, muy ligera. Y tiene unos estampados o unos puntitos muy bonitos este diseño. Que vamos a utilizar el día de hoy Este vestido lo vamos a confeccionar Para niñas de 12 a 18 meses Acá lo tenemos, estas son las mangas Cortamos los rectángulos Y le dimos forma curva en las puntas Tenemos las telas previamente cortadas También para la falda Tenemos los dos rectángulos Guiándonos por supuesto de las medidas Tenemos las franjas que vamos a utilizar tanto para la parte inferior como para la parte media vamos a colocarle otras franjas como faralado. al final veremos con más detalle el patrón para este precioso diseño vamos a iniciar con el top o la parte superior del vestido acá tenemos esta franja de tela vamos a realizarle costura con overlock por todo el contorno de esta franja muy bien hemos realizado la costura por todo el contorno de la franja así como se observa ahora vamos a trabajar con el hilo elástico el cual vamos a colocar como ya saben en el carrete o la canilla la parte inferior de la máquina donde está la bobina vamos a enrollar en el carrete el hilo sin apretar suavemente vamos a colocarlo vamos a bajar dos centímetros para iniciar y continuamos dejando un espacio de un centímetro el elástico nos va a quedar en la parte interna y en la parte superior hilo normal acá lo tenemos fíjense que bonito queda el elástico en la parte interna esto nos permite tener un ajuste suave. Vamos a cerrar laterales con costura recta por acá. Vamos a trabajar ahora con los tirantes. Tenemos las dos franjas para los fralados y también tenemos los tirantes por acá. son estos. Vamos a iniciar trabajando con los faralaos. Primeramente vamos a realizar con costura con overlock por el contorno y en la parte recta vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y obtener unos ruches. Lista la costura, acá la tenemos. Costura con overlock y puntada alta. Vamos a separar por acá los hilos Muy bien Y para colocarle en los tirantes lo vamos a hacer de esta manera Encaramos partes principales, dejamos centímetro y medio antes del inicio O después del inicio Y pasamos a costura recta, fijando por acá, también del otro lado con mucho cuidado vamos a ir arruchando y fijándola por acá dejando también centímetro y medio y pasamos costura recta muy bien, hemos realizado la costura sí, dejando ese espacio de centímetro y medio ahora vamos a voltear hacia la parte principal que es esta vamos a doblar acá, también de este lado doblamos un centímetro y vamos a abrazar de esta manera doblamos un centímetro, que es este orillo podemos planchar para obtener mejores resultados y abrazamos completamente este arruche vamos a realizar costura recta por acá, también un pespunte en el otro orillo vamos a realizar esas costuras en ambos lados recuerden planchar para obtener mejores resultados y nos queden aún más bonitos estos tirantes lista la costura de esta manera colocamos los faralados dentro del tirante es opcional realizar los dos pespuntes y nos va a quedar así muy bonitos luego de realizarlo planchamos obtuvimos mejor acabado ahora vamos a ubicar el top, lo tenemos por acá vamos a ubicar la parte principal, así recuerden que la costura del top, la unión va hacia la parte trasera y para colocar las mangas o los tirantes vamos a ubicar la cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad así pasamos costura por acá para irlo fijando las cuatro puntas de esta manera la otra punta medimos para que quede igual en la misma ubicación que la parte delantera pero en la parte trasera en la parte trasera, perdón muy bien, de esta manera vamos a ubicar estos preciosos tirantes a la parte superior del vestido vamos a realizar esa costura Lista la costura, ya fijamos los tirantes en la parte superior Fíjense qué bonito nos queda Esta es la parte superior del vestido, acá tenemos la parte trasera Y esta es la parte delantera Ahora vamos a trabajar con la parte de la falda La falda la tenemos previamente cortada Por acá está, vamos a encarar las partes principales para realizar costura por laterales costura recta y overlock en el orillo realizaremos también overlock tenemos por acá las franjas que son las que vamos a colocar en la parte media sobre la falda vamos a hacer el mismo procedimiento encaramos partes principales cerramos laterales con costura y realizamos overlock por acá, por este orillo lista la costura acá la tenemos esta es la costura de los laterales y realizamos costura como verlo en el ruedo al igual que en esta franja. Vamos a colocarla sobre la falda así, colocando juntas las costuras de laterales. vamos a realizar costura para fijarlas en la parte inferior vamos a colocar una franja las medidas de esta franja también se encuentran en el patrón vamos a realizarle costura con overlock por todo el contorno y vamos a unir los extremos con costura recta y overlock en el orillo overlock también Lista la costura, alargamos un poco más esta franja, la unimos de esta manera y colocamos costura recta y overlock y realizamos overlock en ambos en ambos partes superior e inferior. Acá las tenemos, fíjense qué bonito. El paso siguiente es ubicar las mitades para distribuir bien estos plices para el lado de la parte inferior. Para ello vamos a doblar justo a la mitad. marcamos las mitades para unir con la falda esta marca que realizamos acá vamos a colocarla con la mitad de la falda así, con la costura de lateral ubicamos la otra marca para la otra costura de lateral muy bien, vamos a extender y vamos a realizar costura pero antes vamos a ubicar las otras mitades para distribuir bien estos ruches extendemos así y ubicamos esta mitad que nos queda aquí dobladita de la falda con la mitad de esta franja la colocamos juntas fijamos un alfiler para ubicarlas también del otro lado Muy bien Ahora este espacio que nos queda aquí Cuatro espacios Vamos a realizar unos pequeños plices Así, unos ruches bien distribuidos Hasta llegar acá Continuamos con el otro espacio Con estos ruches hasta llegar al otro Espacio y llenar el contorno con arruches. Realizaremos costura. Lista la costura. Realizamos también la costura en la parte superior, fijando esta franja. También el lado de la parte inferior. Fíjense, muy bonito, bien distribuido estos plices de la manera que lo explicamos. Luego de tener la falda así, el paso siguiente es ubicar el top. Acá lo tenemos. Vamos a unir ahora la parte superior con la parte inferior. Por la costura de laterales este precioso vestido lo pueden realizar en cualquier tipo de tela preferiblemente que sea ligera para que pueda tomar forma la parte del top para obtener más bonito los ruches la tela debe ser ligera puede ser stretch preferiblemente eh, rígida preferiblemente stretch también funciona pero preferiblemente rígida para que pueda adoptar la forma que le va a dar el hilo elástico Vamos a ir estirando y realizando costura recta y overlock por toda esta parte media. Lista la costura, fuimos estirando la parte del top y la ubicamos en la parte de la falda. Fíjense qué bonito nos queda, con un ajuste muy suave. Así, esta es la parte superior de este precioso vestido para niñas de 12 a 18 meses ya que es ajustable, es válido también hasta para niñas de 2 años Muy bien, ahora vamos a ver los patrones para este diseño tenemos por acá la explicación para el top vamos a cortar un rectángulo de 100 por 16 centímetros para los tirantes vamos a cortar una franja de 23 por 5 centímetros cada una para los volantes o faralaos de, la, de los tirantes vamos a a cortar dos franjas de 35 x 6 centímetros. Para la falda, vamos a cortar dos rectángulos de 50 x 18 centímetros cada uno. Para las tiras, son las que van en la cintura, de 50 x 5 centímetros cada una. Para el vuelo que vamos a colocar en el ruedo, vamos a cortar una franja de 8 centímetros de ancho y el largo va a ser el de nuestra preferencia. Mientras más largo, más ruches le podemos realizar de esta manera vamos a obtener este precioso diseño que hemos confeccionado el día de hoy